Hola, hoy les tengo una excelente noticia. Esta es sobre el Octavo Congreso Nacional de la situación de la persona sorda en Colombia. Estamos muy ansiosos organizando todo, pero ¿eres una persona sorda? ¿Mayor de edad? ¿Estudiante? ¿Sea de universidad, el Sena o algún colegio? Si es así, esto es para ti. La inscripción tendrá un descuento y pagaría solo 100 mil pesos. ¿Estás interesado? ¿Qué debes hacer? Veamos. Como viste, primero debe ser una persona sorda, segundo mayor de edad, tercero estudiante de cualquier institución y debes tener la certificación de este año como estudiante. Enviar todo esto por correo y si cumples con los requisitos pagarás 100 mil pesos en la inscripción. Así es, envíanos la información a comunidad .co. Perfecto, así que escríbenos al correo y no dejes pasar esta oportunidad. Nos vemos en Pereira.